Latinoamérica ha sufrido bastante con la izquierda y de la, por, sobre todo por, por la gente de, del chavismo y, y ahora de, de Maduro. Y esperemos que no se replique eso en, en el Perú. Así es. Y, en, y como tú te fijas en el aspecto ¿verdad? internacional, Emmanuel, sí. eh, yo quiero mezclarlo, ¿verdad? Y es, eh, yo creo que no es el momento para que nuestro país, la República Dominicana, en la situación que está viviendo actualmente, el mundo, pero de manera especial la República Dominicana, para crearle ruido al gobierno, a este gobierno que ha hecho, ha estado haciendo todo el esfuerzo y todo lo que humanamente se puede hacer para eh, salir en un tiempo récord, ¿verdad? airoso en medio de esta situación, y me refiero al, a las declaraciones, a la exigencia que en este momento hace el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, exigiéndole a la República Dominicana eh, que, no se, que no interfiera en lo que es, son los asuntos, por ejemplo, en este momento de Nicaragua y el, el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua se expresa en ese sentido eh, por unas declaraciones que diera el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, cuando se refirió al apresamiento de la periodista y de candidata, Cristiana. posible candidata a la presidencia de, de Nicaragua, Cristiana eh, Chamorro donde en, en, en el tuit que publicaba el ministro Roberto Álvarez, eh, cuestionaba y criticaba este apresamiento no solamente de Chamorro, sino también de otra, de otros, de otros candidatos, ¿verdad? que en ese momento cuando fue apresado, pues eh, estaba regresando a Nicaragua de un, de un periplo, una agenda que había cumplido en Estados Unidos, llegaba a Nicaragua y fue apresado, eh, así como también eh, la periodista y posible candidata a la presidencia por Nicaragua, eh, Chamorro. Eh, que de hecho ¿Es, es precandidata? Sí, esto, chamorro. esto que incluso eh, su, supuestamente la, la, la, la, la única, la única exactamente que tiene posibilidad dentro de la oposición en Nicaragua es eh, eh, cómo se llama, Cristina, Chamorro. chamorro. Cristiana, cristiana, chamorro. Chamorro. chamorro. Entonces. ¿Qué dice el el, ex, el el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua? Exigiéndole al, al, al, ministerio, al ministro nuestro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, eh, la no injerencia en asuntos puramente eh, eh, locales, puramente eh, que tiene que ver con lo que es la vida política, o como usted le quiera llamar, de Nicaragua. Y en ese sentido yo quiero decir mi opinión personal y es que el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua yo creo que tiene toda la razón, porque incluso le respondió hasta con mucha altura. Y a mí me sorprendió el hecho de que Roberto Álvarez se expresara en esa forma. En los ta, términos. Poca, en esos términos, porque hasta donde tenemos entendido, es un, un, ¿Un, diplomático? un, un diplomático con toda la capacidad, con todo el nivel mucha gente resaltando desde el momento que fue colocado en esa posición, resaltando las condiciones, las cualidades que tiene para desempeñar esa función y esa labor. Yo entiendo que ahí se le fue un poquito el gatillo a nuestro eh, relacionador de relaciones exteriores, Roberto Álvarez, porque ciertamente son asuntos puramente internos de Nicaragua, así como puede ser de, de Honduras, puede ser de México, de, aquí? de cualquier otro <risas> país del mundo. No creo que haya la necesidad de que nosotros tengamos que inmiscuirnos en asuntos que son puramente de un país. Entonces, por eso la reacción del, del ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, que entiendo que con mucha altura respondió, dice, no han sido una ni, ni dos veces que nosotros como país también nos hemos visto amenazado por otras eh, potencia eh, potencia verdad que todo el mundo sabe cuando él dijo eso a qué se refiere más sin embargo ellos nunca han emitido ninguna opinión de manera que pueda lacerar la soberanía de nuestro país así que que no eh, hay veces que no es el, el fondo sino la forma claro, en como se expresa pues, porque Quizás Entonces, el ministro también condenó el canciller de nuestra de nuestro país Álvarez condenó el hecho por un tema de de, de derechos fundamentales y de derechos políticos pero hay que ver el trasfondo que hay detrás de toda la situación. Y el viernes pasado pues tuvimos ese tema aquí comentándolo con Liste. Y que como... Tú y, se... y ojo, Víctor, con, con ese tema de, de Nicaragua es que a mí me preocupa también. Si Nicaragua sigue como va, vamos a tener un segundo Haití en América sí. Latina. Pero que eso es Nicaragua. O sea, nosotros Siempre. somos nosotros, Exacto. nosotros tenemos un problema con, con, con Haití, con nuestro vecino, ¿verdad que sí? Que compartimos la isla, por eso es un problema entre Haití y República Dominicana, o nosotros que tenemos que resolverlo. O sea, no tiene que ningún otro país miscuirse en asuntos que son propiamente nuestros. Sí, nuestro. porque exigimos para nosotros, pero entonces claro, metiendo la nariz. Eh, sí. El presidente de Nicaragua, ¿cómo se llama? Daniel Ortega. Que usted Martín. esté o no esté de acuerdo que la forma como se eligió, lo eligió Nicaragua fuera con fraude, fuera como fuese, lo eligió Nicaragua a Daniel Ortega para fuera presidente. Entonces, nosotros no tenemos que inmiscuirnos en asuntos que son propiamente internos de un país. Claro. Y, y, y cuando tenemos nosotros, por ejemplo, una llamada de Pompeo, una llamada de Pulano, que, que, dime, ¿has oído tú a Nicaragua, a Honduras, a Perú, qué sé yo, eh, referirse a esos temas propios nuestros? No le he oído, ¿verdad? No. Entonces, es en ese sentido que yo creo que eh, ahí se, se pasó un poquito nuestro querido eh, ministro de Relaciones Exteriores. Yo creo que no hay, no, hay, no hay necesidad de que con esto podamos se le pueda crear ruido a este gobierno. Usted sabía que eh, sí debe prestarle atención el canciller. Y no es, a la, no es a lo de Nicaragua, es a lo de Haití. En el día de ayer ocurrió en el puente de, de Juana Méndez un tiroteo contra una multitud de haitianos que, se, que querían penetrar a la República Dominicana a la fuerza. Y el mercado binacional se encuentra cerrado, Víctor, porque en Haití está circulando una cepa, la cepa brasileña, y en Dajabón, pues ya esa cepa está circulando debido a ese flujo. El gobierno, como una de las medidas de, de prevención, decidió cerrar por una semana el mercado binacional. A los haitianos esto no le ha caído muy bien. Y ayer intentaron entrar la fuerza. Eso es una violación. Ni a los haitianos, ni a los que están de este lado, que son los que o sea, claro, se, o sea es un negocio recíproco. El, ¿no? el negocio, es, por eso es binacional. Sí, Entonces, una violación clara a la soberanía nacional. Canciller, ahí es que usted tiene que prestar atención. El canal que están construyendo en el río Masacre, ahí es que usted tiene que prestar atención. Déjese de, de pleito en Nicaragua. Y cosas que usted no tiene que ver con esa. Venga y defienda la tierra suya, que es esta. Es esta isla, esta media isla que se llama... República Dominicana que compartimos con el país vecino Haití. Ahí Así es que usted tiene que inmiscuirse y no en asunto nicaragüense. Así es. Vamos a otra pausa, Melvin, allá ingeniero Paulini, al regreso vamos a hablar un poquito sobre la propuesta que hacen eh, miembros del Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores con respecto al año escolar en la República Dominicana. Así que no lo cambie que en breve sí, regresamos.